Dios Primero me llevó cuatro mil pesos y ahora me llevó siete. siete me, mil dio pesos. Mil falsificado. Sí. me dio mil falsificados. Me uh dio -huh. mil falsificados. Entonces usted ha sido víctima dos veces. De, de eso? Tres veces. De revese? veces con el mismo. Porque yo digo que es el mismo porque... Yo lo vi en la ca... Ellos lo vi en la cámara y dicen que es el mismo. Entonces y tú... es el que mando que ella anda aquí porque ellos dicen que fue que fue pan de cuquino. Es un ladrón, ladrón, ladrón. Sí, que llamado usted a hacer las autoridades policiales. Le voy a hacer eso a los policías. Mira, yo no creo en esa gente aquí. sí aquí, qué es lo que le hacen los de aquí, los de aquí no hacen nada. <risa> Pero que ellos lo que tienen que salir a buscar y no lo buscan. Ellos buscan los policías de aquí, no buscan ladrones. Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí, que yo no creo en eso.